Alfredo García fue detenido por miembros de la Policía Nacional al presuntamente ser descubierto robando plátanos. El detenido alega estos se les fueron dados luego de que ayudara a trabajar al propietario. No, plátanos plátano me lo dieron, ellos me hallaron en el camino y yo le dije que era mío y me dijeron que no, que son robados. Lo, lo, lo dio? Me dio un señor y yo me lo gané caigando para allá con él. Estaba mudando unos animales y me dijo, quedate aquí trabajando conmigo. Yo le dije, pues está bien, yo voy a ayudar a caigarlo en el caballo que usted me dé un par el detenido que tiene un historial delictivo según explica, se encuentra a disposición de la uniformada para los fines del lugar. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.